El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, invita a los castellano-manchegos a disfrutar de los parques naturales durante estos días de verano. El consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha invitado a los ciudadanos de Castilla-La Mancha a visitar y disfrutar de nuestro rico patrimonio natural durante este verano. La educación ambiental es uno de los pilares sobre los que va a pivotar la acción política del nuevo área de desarrollo sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha. En esta tarea de divulgación, los centros de interpretación de la naturaleza desempeñarán un papel esencial, con programas educativos destinados a todas las edades. Castilla-La Mancha cuenta con siete parques naturales, el del Alto Tajo, el Barranco del Río Dulce y el de la Sierra Norte de Guadalajara, y en el resto de provincias de castilla la mancha contamos con el parque natural de la serranía de cuenca el parque natural valle de alcudia y sierra madrona y el de las lagunas de ruidera en ciudad real y el parque natural de calares del mundo y de la sima en la sierra albaceteña del segura además de 21 centros de interpretación de la naturaleza que el actual gobierno regional reabrió en 2015 Solo durante 2018, más de 200.000 personas visitaron estos espacios divulgativos enclavados en el corazón de estos balcones naturales de la región.